Hace algunos días, todo el país se vio impactado con la historia de Viera Rivera, la chilena que denuncia haber sido secuestrada durante cuatro años en Perú. Ahora, en un documento de siete páginas, cuenta ante la fiscalía de ese país los detalles que dice haber vivido en cautiverio y relata las razones que llevaron a su marido y a sus suegros a privarla de libertad. Un crudo testimonio que evidencia los malos tratos, los golpes, las vejaciones... De la que fue víctima esta ciudadana chilena, que en las próximas horas se va a reunir ya con su familia. En el siguiente reportaje de Daniela Pieratini conoceremos en exclusiva la declaración de Viera Rivera por la denuncia de secuestro. He permanecido privada de mi libertad desde diciembre del año 2018 hasta el 11 de mayo de 2022, cuando me rescataron junto a mi hija. Por fin puedo contar la verdad sobre mi privación de libertad. Me tenían encerrada junto a mi hija de tres años, con candados puestos sobre una reja que cubría la puerta. No podía salir a ninguna parte. Me tenían vigilada y la comida me la dejaban en la pieza. Así comienza la declaración de la chilena Viera Rivera ante la Fiscalía peruana a la que tuvimos acceso exclusivo. En siete páginas relata su denuncia por secuestro. acusa a su marido y sus suegros de dejarla en cautiverio durante cuatro años en un departamento en Chiclayo, Perú, junto a su hija. Giorgio Armas Gabrieli, un empresario y conocido conductor de televisión de nacionalidad peruana, hasta hoy desmiente las acusaciones por secuestro. Que no soy un secuestrador, que yo amo a mi esposa y amo a mi hijita. Y eso se va a archivar y cuando se archive espero me hagan otra nota, igual, eh, diciéndome, tenía razón, no es secuestrador. Este tiempo efectivamente estuvo encerrada. Nunca nadie va a tener una persona así en ese estado. Tengo tres candados. Y bajo la conducción de Giorgio Armas Gabrieli. Oh, ¿Cómo están, conocedores? Bienvenidos. Lo que sé es que ellos se conocieron hace cuatro años por Facebook y de ahí ella llegó a Lima y de ahí a Chiclayo. Mira, mi hija, yo hace tres años que no la veo, de cuánto se casó. Y, y de ahí no la veo, perdí contacto con ella. No quieren que yo vaya a ver a mi familia a Chile. Es por eso que me han custodiado todo el tiempo, con la finalidad de que no me escape a Chile conmigo. Y se presume que ella habría dado a luz durante, encerrada en, a una niña, una menor de dos años, que ha nacido prácticamente en cautiverio. Suelo no, una bandeja, no, Qué locura. No, no comía la cocina, no, no, no, no voy es al falso. Era. No voy a declarar. Una vez que nació la niña, los abuelos paternos se encariñaron tanto con la niña. Tenían miedo de que esta persona se vaya con la niña al país de Chile. Enséñame a soñar. Es una niña que nunca ha interactuado con niños, es una niña a lo que he podido ver, no no, puede, no sabe hablar, eh, dice palabras muy simples, básicas. ¿Qué soy yo? <risa> El 11 de mayo los tribunales peruanos autorizan a la fiscal Karen Padilla el allanamiento de cerraje y registro domiciliario del departamento 403, donde denuncian se encontraba secuestrada hace cuatro años la chilena Viera Rivera. Con la pistola. ¿Acaso somos delincuentes? No. Dígame, ¿por qué se la van a llevar? No, no, no, no, no, no la toque. Cuando fuimos a hacer el deserraje pudimos observar a Viera, una persona muy delgada, callada, sumisa, no podía hablar ni una palabra sin que esté mirando al esposo o al suegro. Se sentía aturdida. O sea, no es que la secuestremos, que la tenemos amarrada y marrocada, cuando llegaron le encontraron a Viera con la computadora Viera, con una ventana, con una habitación bonita que es de ella de mi hija. Tras ser rescatada por la policía, su hija y Viera Rivera fueron trasladadas a un albergue de seguridad. En su testimonio ante los fiscales, Rivera relata que en 2018 y con tres meses de embarazo, junto a su marido se fueron a vivir donde sus suegros, los padres de Giorgio Armas. Cuenta que desde el primer momento comenzó a ser víctima de agresiones verbales por parte de Julio Juan César Armas Alcalde, el padre de su esposo, a quien vemos en imágenes. ¿Tú tienes? Pregúntale a ella. Pero, ¿No? ¿No? Ya, pregúntale. Viera. Permiso. Viera. Retiren ya la menor y al señor. Ya tenemos que. Mira salir. lo que le hacen a mi hijita. En su declaración, Viera relata: mi suegro me decía muerta de hambre, poca cosa, tarada, inservible, retrasada mental, basura, adefesio y muchas palabras sueces e insultos denigrantes. Yo nunca le respondí ni a mi suegro ni a mi esposo, porque yo les tenía miedo. ...a que me agredieran. Dos veces me habían agredido físicamente. Según consta su relato, el 13 de febrero de 2020, Rivera, cansada de los malos tratos... ...y el encierro al cual fue sometida desde su embarazo, le escribe por Messenger... ...a su hermana Fátima Rivera y le pide ayuda para regresar a Chile. Pero mi suegro me descubrió, concluye su declaración. Me dijo, ahora te pillé con... y me quitaron la tablet... Me refugié en mi habitación y mi suegro Julio Armas me tiró un puñetazo en la cabeza y me jaló de los brazos. Yo tenía que hablar con Giorgio para que él pudiera pasarle el teléfono a Vierita mientras él estaba ahí en la casa, porque él tenía que estar presente cuando ella estaba hablando. Después de este episodio, Viera Rivera declara que las medidas de seguridad se intensificaron, al igual que la violencia. En distintas oportunidades, relata haber intentado escapar sin lograrlo. Tiraba papeles por la ventana pidiendo auxilio. Le escribió a su otra hermana, quien puso una denuncia desde Chile por presunta desgracia. Pero cada vez que iba la policía peruana, asegura, era intimidada y obligada a retirar las denuncias. Mi esposo me pasaba la comida por la puerta. Me tenían vigilada y custodiada. No podía salir a ninguna parte. Ese departamento tenía tres candados más las rejas negras de afuera del departamento. Siempre habían insultos. Era un ambiente conflictivo. ...la visita no, no fue personal... ...fue en presencia del suegro, el esposo... ...entonces ella de alguna manera no tenía la libertad de expresión... ...de contar lo que estaba pasando... Entonces, ...ella renunció a las medidas de protección... ...ella indicó estar muy bien, que está muy bien con su esposo... ...y esa denuncia fue archivada. No, ¿por qué, ¿por qué se la van a llevar? Viera Rivera fue rescatada no, no, con no, un severo no, no. cuadro de anemia... ...tras haber sufrido el primero de mayo un aborto espontáneo... ...que la dejó al borde de la muerte... ...porque ni siquiera para ese entonces con un desangramiento incontrolable fue trasladada al hospital mi hija no ha interactuado con otros niños hasta ahora no sabe hablar debido a nuestro encierro yo siempre vivía encerrada en mi habitación, no tenía libre tránsito quiero regresar a mi país por favor, solicito a las autoridades que me ayuden a regresar no quiero estar en Perú tengo miedo a que vuelvan a secuestrarme con mi hija eh, ahorita ya Viera está muy bien, está contenta, se siente un poco más restablecida debido a que está presentando un cuadro de anemia, eh, eh, está recibiendo mucho apoyo médico, psicológico y emocional Que diga la verdad, que diga la verdad, que se comunique, que cuide mucho a mi hija hasta que esto pase y conversar, lo único que quiero es conversar con ella para definir varias cosas y, y solucionar ese tema pero eso no ocurrirá, porque tras la declaración de Viera Rivera, la fiscal ha emitido una orden de la escap... Pero eso no ocurrirá, porque tras la declaración de Viera Rivera, la fiscal ha emitido una orden de alejamiento para Giorgio Armas y sus padres. La chilena, con autorización médica, se encuentra viajando a Lima para por fin, después de cuatro años, reencontrarse con su familia. Este lunes se retoman las declaraciones de los imputados por el delito de secuestro, que serán cruciales para determinar si se les decretará o no la prisión preventiva mañana sí, Tiene que ir a declarar, 11 y media de la mañana, sí. en Fiscalía. ¿No, ¿No tiene temor a eso, a lo que pueda pasar? No, somos inocentes.